Locura, locura lo cara que está la pizza. A ver. 60 pesos per cápita. Déjame ver. No, pero es que no son no son 60 pesos, son 300, querido. Te mentí porque no tengo vida. Perdóname. Yo también, fue un año súper difícil. Me pagan la comida. Tampoco te pongas así, es una pizza. Ahí está, ya está hecha la transferencia. Chequea si te llegó. Ya está Paula Codeli. Yo perdí tu alias, Paulín. No mentira, ahí ya te estoy transfiriendo. ¿Conoces a alguien que no quiere pagar nunca? Acá estoy yo para remangarte y darle un poco de aire a ese codito. Vení a mi canal y te explico codo. Digo todo.